Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su revista diaria, Diálogo Matutino. Hoy es un grandioso día, el día que nos regala el Señor. Gracias a todos ustedes por la sintonía y gracias al Dios Padre Todopoderoso por regalarnos el don de la vida. Hoy es miércoles 7 de mayo del año 2017 y son exactamente las 6 y 5 de la mañana. Vamos a iniciar este programa. Las comisiones de la Cámara del Senado conocerán hoy eh, el pedimento que le realizara el Ministerio Público y el juez de la Suprema Corte de Justicia que lleva el caso de Odebrecht. Va a conocer la petición de retirarle inmunidad al senador Julio César Valentín y al senador Tommy Galán. Ambos senadores pues han dicho reiteradamente que son inocentes de que no tienen nada que ver y que en la justicia van a demostrar su inocencia. Eh, vamos a esperar que la justicia, pues, haga lo que tiene que hacer. Hay que darle un voto de confianza a la Procuraduría General de la República en este caso. Este caso un caso trascendental. Eh, muchos expertos lo han llamado el juicio del siglo, ya que es la primera vez. Ahí vemos todos los representantes del Ministerio Público. Estos son los fiscales que están representando al Ministerio Público en este caso. Todos muy experimentados. Y se dice que no están a la par con los de la defensa, ya que la defensa trajo los mejores juristas del país. Pero por lo menos van a echar un buen pleito. Entonces decíamos que el senador eh, Tommy Galán y el senador Julio César Valentín, pues ambos han dicho de manera enfática y reiterativa de que son inocentes. Independientemente o no de que en la comisión del Senado les retire la inmunidad, pues en la Suprema se está conociendo medida de coerción. ¿Qué significa esto? Ustedes recuerdan el caso de Radamés, eh, hasta los chinos de Bonao. Entonces, lo que, lo que representaría esto es que si el juez, de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia dicta una medida de coerción que incluya pues la privación de libertad. Hay siete medidas de coerción. Si dicta la de privación de libertad, pues ellos seguirían libres hasta que recesen las cámaras, las legislaturas, que recesan en agosto, y cuando sesione nuevamente, pues sería puesto en libertad. Igual, idéntico al caso de Radamés. En el día de hoy, a las 4 de la tarde, el juez de la jurisdicción especial asignado por la Suprema Corte de Justicia, o el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, eh, apoderado en el caso de Odebrecht, dictará medida de coerción contra los encartados en este caso. Y, y recuerden que hay 14 personas encartadas. Una se encuentra fuera del país, que dice que se encuentra en trabajos de su vida profesional, que no quiere que lo humillen, igual que los demás, y que pronto vendrá al país. Al parecer que su voluntad no le ha permitido venir al país a enfrentar este, estas acusaciones. Hay 10 personas detenidas, hay 3 legisladores, dos senadores, un diputado, y entre los detenidos hay un ministro, hay un exministro, hay presidente del partido mayor eh, de oposición, abogados y otras personalidades. Hay siete tipos de medidas de coerción, de las cuales el juez tendrá que evaluar en el día de hoy cuál es la que más. Eh, se acerca en base a lo presentado por la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General admitió en el día de ayer eh, un error con el señor Roberto Rodríguez con relación a los 100 millones de pesos. No fueron 100 millones de pesos, sino fue un millón de pesos que depositó. También, entre otros pequeños errores de tipificación, en el caso de Temístocle, que lo ha pues decía que era ministro de un periodo a otro periodo y no era así. Dentro de las medidas de coerción que el Código Penal de nuestro país establece, se encuentra presentación de una garantía económica. Esa es la número uno. La número dos, la prohibición de salir sin autorización del país. <coughs> Impedimento de salida. La número tres, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona que informe regularmente al juez, presentación periódica, la colocación de dispositivos electrónicos, eso es lo que le llaman los grilletes o los brazaletes, arresto domiciliario o en custodia de otra persona sin vigilancia alguna o lo que el juez disponga, o prisión preventiva. Prisión preventiva es la última medida que contempla nuestro Código Procesal Penal y la más drástica. Eh, la mayoría de estos encartados pues tienen arraigo suficiente para aplicar a una de estas medidas. Pero ¿qué pasa con este caso? En Brasil se pudo lograr justicia con este caso debido a la rigidez con la que se trabajó este caso. Por ejemplo, todos los encartados de este caso, la Bajato en Brasil, todos fueron, se le tomaron medidas de coerción drástica. Si ustedes recuerdan al presidente de la constructora Odebrecht, pues fue, inmediatamente fue encartado, fue apresado, en poco tiempo se le llevó a juicio de fondo y se le cantaron 19 años de prisión. Y después de esta condena fue que él empezó a negociar con las autoridades. El juez Francisco Ortega tiene en sus manos el futuro político de estas personas. Claro, no es el juez, es la ley, pero el juez pues, puede ir en una dirección o la otra. Eh, también un antes y un después en la partidocracia de nuestro país. Dependiendo de lo que... Eh, dictamine el juez en el día de hoy, pues tendremos un hito en la justicia dominicana en contra de la corrupción. Hay muchos de estos encartados que podrían o todos podrían ser inocentes. Eh, recuérdense que se presume eh, la presunción de inocencia hasta tanto se demuestre lo contrario. Si sí hay un cargo que todos tienen que demostrar y es el enriquecimiento ilícito. Miren, a diferencia de todos los, los cargos de acusación que hay, que es eh, asociación de malhechores, lavado de activos, y enriquecimiento ilícito. En enriquecimiento ilícito, ahí la prueba se le devuelve al imputado y el imputado es quien tiene que demostrar de dónde consiguió los bienes que tiene. No el Estado tiene que demostrar que es culpable. Entonces, hoy a las 4 de la tarde, Vamos a ver el desenlace de este caso o de la primera fase y sabremos si en el país pues va, habrá un antes y un después en la corrupción administrativa. Nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar sobre las medidas de coerción que se le conozca o se le dictaminen a estos encartados. Muchas gracias por la sintonía en el día de hoy. Que Dios le bendiga. Hasta mañana.